Sube más, más, más,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 esta vuelta, no lo vamos ¿Tenemos, tenemos un punto extra ¿Cómo es por eso. Muere, muere, muere, muere muere,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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Atención! El Casi le doy último golpe This Hemos ganado Somos ganadores, por fin, por cuánto por cuanto KO4, KO1, KO1, KO1, 4, K -4, K -4. Bueno chicos Muchas gracias por ver este video Por acompañarme a esta chica pelea dos de Luffy contra el chico Muchas gracias y nos no, no, no, no vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.